Producciones Roy. Producciones Roy. Un estudio de grabación dedicado a la producción musical de diversos géneros. Bachata. Ni un corazón, ni un corazón. Balada. Corridos. Música sierreña Y punta Más lo encuentras en Producciones Roy, grabación, mezcla y masterización con el productor musical Josué Ayala al 9592-3414. Si quieres grabar tu álbum discográfico, Producciones Roy te inspira.